Hola, mi nombre es Juan Jesús, represento una bodega de Río Jalavesa... ...que es Bodegas Ladrón de Guevara. Vamos a proceder a catar un vino de alta expresión. Vino muy concentrado, un vino que tiene cuerpo, estructura... ...que procede de los viñedos que tienen más de 80 años... ...que está elaborado con la variedad Tempranillo, un 95%... ...y un 5% de Graciano, que le va a aportar los antocianos, el color. Su sonido ya es muy grave... ...debido al canto del glicerinol, a esta glicerina densa que describe arcos de sillería. en nariz son ciruelas negras, ciruelas pasas. Me recuerda mucho a la Navidad. Esos sabores balsámicos. Está envejecido en roble ruso, que le aporta esos aromas a mentas, a chocolates. En boca es pura elegancia, es el minimalismo, es cremoso, suntuoso... Taninos dulces, amables, incipientes, atractivos. Recomendamos catarlo con carnes, con carnes rojas, con el postre, incluso con pescados intensos a una temperatura de 16-18 grados y sobre todo le recomiendo catarlo en una muy buena compañía. Salud.